Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso bolso en acrílicos, espero les guste. Cadena en aluminio, nylon de 20 libras, acrílicos de preferencia. Para iniciar nuestro bolso vamos a cortar un metro de nylon de 20 libras. Tomamos acá las dos puntas. Y vamos a meter a pasar un acrílico grande y un acrílico pequeño a un lado y un acrílico pequeño al otro. llegamos al final y vamos a cruzar, vamos a poner a pasar un acrílico grande, miren lo paso por acá y el otro, la otro el otro nylon la otra punta la voy a pasar acá, entonces se cruzan, lo paso acá, uno acá las dos puntas y lo deslizo, lo llevo abajo. Nuevamente voy a pasar por este nylon un acrílico pequeño y por este otro acrílico pequeño. Paso un acrílico pequeño acá y un acrílico pequeño. Deslizo y llevo abajo. Nuevamente, paso un acrílico grande y lo paso por el otro lado. Y cruzo. Deslizo. Paso por el nylon del lado izquierdo, paso un acrílico pequeño y por el nylon del lado derecho, otro acrílico pequeño y los deslizo hasta abajo. Miren, llevamos abajo, casi me corro un poquito, acá se me cruzaron y vamos a llevar un acrílico grande, lo vamos a meter acá. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Paso el nylon derecho y luego cruzo el nylon izquierdo. Miren acá. Y lo deslizo. Esto lo vamos a hacer hasta que completemos siete acrílicos grandes, 1, 2, 3, 4. Y completemos los 7. Llevamos 4. Bueno, acá, miren, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a colocar la número 7. Entonces, paso un acrílico pequeño, tanto por la de, el nylon derecho como por el izquierdo. Y miren lo que voy a hacer. El, el nylon que está al lado derecho por ese nylon voy a pasar el acrílico grande Les llevo el acrílico grande y el nylon derecho va a cruzarse por la pequeña que está en el lado izquierdo Mira, se cruza así y ahora vamos a subir entonces lo tengo así lo que voy a hacer es pasar un acrílico grande por el, por el nylon derecho y por el nylon izquierdo y los llevo abajo los llevo abajo y voy a pasar por este acrílico voy a pasar una pequeña, miren la llevo acá y este mismo nylon va a bajar por el acrílico grande que está acá al frente. Entonces, bajo acá y este nylon miren, este nylon que sale por el acrílico grande por la parte de abajo va a pasar acá por este acrílico pequeño entonces lo deslizo miren acá, miren acá ajusto Paso el acrílico grande, lo llevo abajo, lo llevo abajo y nuevamente acrílico pequeño y voy a bajar por este acrílico grande y por este acrílico. tomo otro acrílico grande tomo este acrílico pequeño y me bajo por acá y esto hasta el final y acá miren vamos a tener un cambio ya estamos ya llegamos al final nos falta acá entonces bajo bajo acá paso por acá por esta y así como hicimos esta fila vamos a completar 5. entonces tengo una dos y me faltan tres tengo que completar 5 filas así como hice esta segunda entonces paso acá el acrílico grande y miren que sale por el que sale el pequeño y paso acá, paso una pequeña y este nylon va a cruzar acá por la pequeña. Entonces así lo tengo y voy a continuar con otra hilera. Entonces llevo dos y vamos a completar cinco filas. Aquí yo voy a rematar este nylon. Voy a hacer, aquí hacerle remate y vamos a empezar uno nuevo. Paso acá, miren, baje por acá, bajo acá, entro acá, Y miren, hago acá un nudo, otro nudo, y otro nudo. Corto acá. Empezamos un nylon nuevo, otro metro de nylon, pasamos por acá, miren, paso por acá, y continuamos con, acá voy a meter una grande y acá otra grande. Paso un acrílico pequeño, acá miren, y este nylon va a bajar por este acrílico. Bajamos acá, unimos para verificar que estén del mismo largo y vamos a pasarlo acá y continuamos como en la anterior vuelta hasta completar cinco filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacer cinco filas. Bueno, acá tenemos ya las cinco filas terminadas y vamos a pasar el nylon por la mitad la pasamos por el centro y voy a subir por esta y por esta y lo paso por acá Paso acá y voy a meter un acrílico grande y lo voy a cruzar una para allá y una para acá. Una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo Ahora voy a subir una por acá y una por acá. Voy a subir una, un nylon acá y un nylon acá. Cruzo acá un acrílico, paso acá un acrílico y voy a cruzar una, un nylon para el lado derecho y un nylon para el lado izquierdo. Y ahora, hecho esto, vamos a rematar, entonces paso por acá nylon, paso por acá y hacemos nudito. Y esto mismo lo vamos a hacer al otro lado para cerrar la cartera. Bueno, ahora paso acá. Miren, esta es la cadena que yo elegí. Esta es la cadena que yo elegí, entonces paso acá. Abro. Ahí. No para mm -hmm. Miren, paso acá y voy a abrir, me voy a ayudar con las pinzitas. Abro acá. Un eslabón. Y lo voy a pasar acá. Miren, y cierro. Esto lo repito al otro lado. Y queda nuestra hermosa cartera.